Después de siglos seguimos manteniendo el mismo patriarcado que nos está oprimiendo. Nosotras decimos que es el Día Internacional de la Mujer porque entendemos que todas las mujeres son trabajadoras, tengan o no tengan trabajos asalariados. Entonces es, es un día de, de, de celebración, de que estamos aquí estamos vivas, seguimos luchando y, y vamos a por todas.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 el que tenemos que ser mujeres trabajadoras y que seamos independientes. Que tengamos servicios sociales para los cuidados, porque siempre al final es la mujer la que reduce su jornada, la que lleva al niño al médico, la que siempre termina ganando menos, cotizando menos. Vengo desde los años 70 y no ha habido ningún avance. Machirulo caca. <risa>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 Vale los derechos y apuestista a los derechos de la clase trabajadora.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 Contra el abuso de poder, rodando en la bici por Barcelona Voy por la calle estimando personas a diario se observa Por toda parte una mezcla de idiomas, se expresa su arte Nadie me atraca, la flor y la canta entre cerdo con placa Escupo en las paredes, por arrastran Por pasta te aplastan ¿Y Libertad de expresión, yes. contra la vía,